Buenas a todos y todas. Bueno, mi nombre es Gastón, estoy desde la UAEX del ISEF y es para invitarles a todos, todas y todes a sumarse a los proyectos de iniciación a la investigación estudiantil, los proyectos PAIE que estamos tratando de impulsar para que muchos de ustedes y muchas de ustedes puedan sumarse a esta propuesta. ¿Qué son los PAIE? Son proyectos que iniciaron desde la, el proceso de segunda reforma universitaria e impulsan la necesidad y la propuesta para que muchos estudiantes puedan empezar a desarrollar su primera experiencia en investigación estudiantil. ¿Cómo son estos proyectos? Estos proyectos son proyectos que van a ser financiados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que se van a tener un monto eh, cada proyecto de mil pesos para poder desarrollar esta experiencia. ¿Qué se necesita para desarrollar esta experiencia? Primero, que haya estudiantes vinculados en, eh, a la Universidad de la República, que sean estudiantes activos, tienen que ser grupos de al menos cuatro estudiantes de la universidad para poder eh, presentarse en esta propuesta y van a tener un docente o una docente orientadora del proyecto. que se puede investigar? Todo lo que tenga que ver con su desarrollo disciplinar o interdisciplinar. Pueden ser estudiantes del de, eh, ISEF o pueden ser estudiantes del ISEF con otros estudiantes de otros servicios que quieran abordar situaciones y experiencias que les interese investigar. ¿Cómo se presentan? Se presentan a través de la página de la CECIC, ccic.edu.ul de la Universidad de la República. Y eh, por supuesto van a tener y contar con todo el aval que tenemos desde eh, la unidad de investigación del ISEF. ¿Cuál es la propuesta? Estos llamados se abrieron el 30, de agosto, eh, abren el 30 de agosto y cierran el 30 de septiembre. Es un proyecto que ustedes pueden presentar y van a tener un docente orientador definido por el servicio para poder desarrollar esta experiencia desde ya los y las invitamos a sumarse es una experiencia muy linda y además dentro del instituto se creditizan estas experiencias esperamos que todos y todas se puedan sumar y les deseamos mucha mucha mucha suerte